Un ordenador cuántico es una máquina de computación que utiliza bits cuánticos, qubits, en lugar de bits tradicionales para procesar información. Los qubits tienen la capacidad de probar todas las combinaciones posibles de datos simultáneamente, lo que les da una ventaja significativa sobre los ordenadores clásicos. Los ordenadores cuánticos pueden resolver problemas complejos como la criptografía, la optimización de redes y la simulación de sistemas cuánticos. Sin embargo, se requiere una infraestructura compleja y expertos altamente cualificados para construir y programar un ordenador cuántico. A pesar de los desafíos, la computación cuántica tiene un enorme potencial para revolucionar la forma en que procesamos la información.